Amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la muchachada del rincón del Ford? ¡Vamos, Ford! Acá estamos. Con el piso. Un desafío, un desafío grande. Eh, no, me, no se me hace tan fácil, así que vamos a ver. Hoy estoy con la pilcha de Crossmaster, ¿eh? Fíjense. Me vistió Crossmaster, ¿qué tal? Así que bueno, eh, vamos a ver qué sale. Ah, meta moladora, Meta disco de alambre. Y mucha tierra porque es un día de viento y estoy dejando los ojos en este lugar. Así que bueno, acompáñenme, quédense, suscríbanse, denle me gusta, comentario, abrazo. Fíjense, ahí está soldado chapa sobre chapa, así que este es uno de los problemas de soldar una chapa arriba de la otra. ¡No! Es como que se revienta la una y la otra. Apenas entra un poco humedad. Este pasa eso. Así que vamos a solucionar problemas. ...y otros han ocasionado. Mira, video. Acá a ver si enfoca. Chichen, ahí está. Este bueno. Acá está bastante feo. Y esta es la parte del falso chasis que está bastante feo también. Pero esta chapa acá está sana. Y fíjate que acá es donde. Esto es lo que hace el desastre, ¿no? Las capas de barro que se han hecho a lo largo de los siglos. Han estado destruyendo el falcón, así que bueno Vamos a hacer intento de que por lo menos dure un año más Nada, tiene que durar más, tiene que durar más Y ahí me compré ese ácido decapante creo que se llama Para aplicar acá Y que como no puedo mandarle cepillos adentro Voy a mandarle eso con un spray y va a quedar bastante bien Bueno gente, acá estamos, continuamos, escúchame le puse ácido muriático creo que es el nombre o decapante para sacar todo el óxido, en un video anterior ya lo usé, esta vez me puse guantes, me puse lentes, todo lo que, lo que había que ponerse. Fíjate como burbujea la sopa ahí. Es peligroso esto, hay que usarlo con mucha precaución porque es un ácido me sale me sale 100 pesos este me recomendable usarlo con este tipo de guante, que son guantes bastante gruesos Vamos terminar el día de hoy, la jornada de hoy, así terminamos con el disco un poquito gastado, todavía sirve fíjense fíjense la calidad del sellador, ¿no? Impresionante, impresionante, lo que me costó sacarlo, así que bueno, vamos a ver qué improvisamos en esta parte por lo menos la el grosor de la chapa es el mismo. La verdad es que si me preguntan sinceramente qué estoy haciendo, no lo sé, lo único que sé es que esto va acá y que tiene que tapar ese semejante hueco sí. así que bueno, veremos cómo continúa esta historia. Aparte se me complica un poco sacar el óxido adentro del falso chasis, la solución. El spray adentro, le mandé, así que bueno, esperemos que haga magia se escucha ahí como la, como el ácido se come el, el óxido así que bueno después vamos a jugar con mucha mucha mucha agua así voy a convertirlo de óxido y a todo pegando la tormenta así que bueno vamos a ver qué sale bastante aceitoso el... seguramente ya se han dado cuenta pero he cambiado el formato de video ¿sí? ahora voy a comenzar a... Al charlar un poco más con ustedes, contarles qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Así el video se hace un poco más agradable. <risa> ¡Hermano! Mirá, se me cayeron 600 pesos. Ay, se me cayó el antióxido, ¿no ¿puedo creerlo? Ay, no lo puedo creer. Este, así que bueno. Aproveché rápido y pinté lo más que pude, todo lo que más pude, así que bueno, cubierto por un par de años. También pinté esta parte, pinté esta parte que está sana, traté de aprovechar y ahí bueno, le voy a empezar a reparar el día de mañana seguramente. Y esto, que lo pintó mi hermana, quedó bastante fachero ¿eh? Está quedando fuchera, ¿no? Bastante lindo. Va tomando forma el abotito de poco. Eh, hoy no avancé mucho porque renegué, renegué, renegué con.. El... sacando los puntos del piso anterior. Me costó una barbaridad. Ahí todavía me falta. Sacar ahí. Y bueno. Esto que es una galletita esto. Así que bueno, continuaremos. Bueno, bueno, hemos avanzado. Acá estamos soldando el falso chasis ahora vamos por la parte más difícil, que es la parte de abajo Así que... Echarle ganas, como dice en México Y nada, este, esta parte obviamente es muy fácil Nada que ver con lo que, con lo que viene ahora Así que bueno, vamos allá Bueno amigos, doy por finalizada la reparación del, del falso chasis Espero que les haya gustado el video Que cualquier consulta me la dejen en los comentarios Estoy pensando por ahí hacerle algún refuerzo que vaya desde ahí hasta allá. Este, estoy viendo, estoy viendo así pensando mucho. Así que bueno, este, vamos a ver, vamos a ver cómo termina esto. De todas formas, en esta parte de acá voy a ponerle un bulón bastante grueso con una arandela bastante gruesa. Este, aparte de la soldadura que también hice. Como para que este me ayude a reforzar cuando haga fuerza ahí este, este también el bulón aparte de la soldadura eh, es complicado la verdad que admito que es muy complicado se me, se me ha complicado mucho pero creo que bueno hay que ponerle voluntad nomás eh, ahí por ejemplo en esta parte de acá me queda un pequeño hueco así que voy a ponerle el sellador más adelante para que no vuelva a pasar lo que había pasado gente me despido Mando un saludo gigante gracias por a todos por ver el video a todos los que han estado presentes agradezco mucho que lleguen hasta esta parte del vídeo que es el final y bueno nos vemos en la próxima chao